Para paracloro, paracloro, para Para <welfare players> Te digo la verdad, ah, esto es un sueño, lo que han vivido esto si yo quiero, lo llevaremos siempre muy adentro, muy adentro. Te quiero mucho, te lo quería decir, te quiero mucho, porque te llevo aquí, Maragallia, te digo la verdad. Ah, esto es un sueño, lo que han vivido esto si yo quiero, Os llevaremos siempre.